Ya lo acepté, me voy recuperando, pero la no espiral de ayer me sigue molestando En nuestro ayer, pudimos ver lo bien que ambos La futura realidad. Tú andabas siempre en la suya. Yo andaba en la mía también. Nunca pensé esto fue dar la, la loca vuelta que nos dio y que termina. Me sigue molestando, ya no que me voy recuperando. Pero una no espiral de ayer me sigue molestando, fue vital la compañía que mutualmente no En eso tampoco estábamos muy atrás. De brazo enfaltado, van cuentando bailar. Por eso la culpa es tuya. Y recuperando pero y la me sigue molestando como sabíamos estábamos tú en la tuya gran la mía y de pronto esto se marchó porque había más relajado